Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal Perdón, perdón, perdón por abandonarlos una semana amigos discúlpenme pero para compensarlo les traigo dos videos en esta semana que espero los disfruten muchísimo y tiene que ver con halloween así que se los voy a estar dejando aquí en la i o aquí en la cajita de descripción para que vayan y lo vean y lo watchen y se emocionen así como yo espero que les guste mucho pero también igual denle mucho mucho muchísimo amor pero ya vamos a comenzar. Para este video les traigo cinco recomendaciones de libros que espero que les guste y son apropiados para este mes de Halloween y para Día de Muertos. Del primer libro del cual les quiero hablar es de La lluvia de Virginia... Virginia... Virginia... Virgin... Y esta historia empieza o comienza con un grupito de amigos que hacen una fiesta en la alberca, en la nochecita y todo eso... Pero todo se torna turbio cuando eh, se apro aproximan unas nubes negras y pues ellos dicen nada, ah, pues la lluvia, ¿no? Pff, normal y todo, nos metemos, podemos eh, festejar adentro y todo, todo muy tranquilo y normal. Pero lo que ellos no saben es que la lluvia, esa lluvia tan tranquila y tan normal que ellos piensan que se aproxima, la verdad es que va a arrasar y terminar con todo lo que les tope. Es básicamente como que la lluvia es ácido y te mata. Así más o menos. Entonces de eso trata el libro. No les quiero hablar un poco más porque si no ya sería como que revelarles todo, todo, todo lo que viene en este libro. Se me hizo una lectura muy interesante. Entonces tal vez si a ti te gusta este tipo de libro o algo así, es para ti. La siguiente lectura del cual les quiero hablar es Crepúsculo. Claro que sí, cómo no, yo sé que ya muchos a este punto de la vida ya lo conocen, ya saben de qué onda, qué pecs, pero a mí, como les dije, con este clima la neta es que se antoja como este tipo de historias y pues yo les quiero recomendar este que trata de lobos, vampiros y mucho, mucho, muchísimo amor. Ya no les voy a hablar de qué trata porque sería como... Ah, o sea ya todos lo conocen, pero pues sí, esa es una buena lectura que pueden echarse, releer o leer. Como que me va a dar la tos, oiga. Lo presiento, lo presiento dentro de mí. El siguiente libro del cual les quiero hablar es Las flores que vieron las sombras de Julia Haberlin, De Julia. Este libro está... Híjole, la neta es que si sí te da miedo... No miedo, es un suspenso, pero la verdad es que vale la pena leerlo y de volada le agarras la onda. Les voy a decir de qué va la historia. La historia trata de Tessa, una chava a la cual secuestraron y aventaron así a un lugar donde crecen estas eh, plantas que se hacen llamar las de ojos negros, que son básicamente pues estas que están por aquí, aquí merito, aquí merengues, y pues despierta y no sabe que Onda solamente medio se acuerda de lo que le pasó. Que es como que la raptaron y trataron de matarla y la dejaron ahí. Y a su lado aparecen muchas, muchas chavas. Eh, que pues ellas sí murieron, sí fueron asesinadas ahí. Y ella fue la única sobreviviente de todo este pedox. Y eh, pues la encuentran. Le hacen entrevistas y todo eso Y ella trata como que ya de olvidar todo, todo ese asunto La persona o el asesino que hacía este tipo de cosas, le mandan a la cárcel, entonces Tessa trata como de olvidarlo y aparte no recuerdo muy bien lo que le pasó, trata de hacer su vida total y completamente normal hasta que ya es grande, ya tiene hijos, ya está casada y todo, le hablan y le dicen oye ¿sabes qué? Eh, ya le van a dar pena de muerte a este cuate, a este cuate que hace algunos ayeres pues... Eh, te quiso matar y mató a otras tantas. Entonces, pues, para que vayas y toda la onda... <ríe> la neta, Ay, yo no iría, la neta. Eh, en este trance, en este inter, ella ataca a vos y dice... No manches, el asesino, la persona que van a hacerle esto, siento que no es él. Porque ella empieza a tener como cosas extrañas en su casa. Como que la, al lado de su ventana, o sea, afuera, aparece... Eh, plantas, un plantío, no sé si, si así se diga, pero un plantío de esas flores, entonces eh, todo muy raro, o sea, la persona que van a matar es una persona inocente y el verdadero asesino está afuera, entonces ahí es cuando comienza todo lo bueno. Es una combinación de thriller, de novela policíaca y todo eso, entonces está bien, bien chido y lo más interesante de este libro es que vienen, viene escrito de dos maneras. Una de la tesa de 16 años, cuando la secuestran, bueno, después de que pasó todo ese acontecimiento, y la tesa del presente. Entonces, por ahí tienes que agarrarle bien la onda porque está escrito de esas dos formas y tienes que guacharle, ¿eh? Tienes que guacharle. Pero sí, este libro está súper, súper, súper recomendadísimo, apto para estas fechas. El siguiente libro, pero no menos importante, es Las Espirales del Tiempo Escrito por... Luis Panini, un escritor mexicano. Y en este libro hay tres entregas. Está este y otros dos más que la verdad no he tenido la oportunidad de comprarlo porque pobreza. Pero próximamente espero ya comprarlo. Y este libro trata de un niño llamado Lucas, el cual tiene 13 años y vive con su familia en la ciudad de Atemporia. Su pasatiempo favorito es la lectura y el... Ama muchísimo como estar siempre al día, eh, como investigar cosas acerca de lo científico y todo eso. Entonces es un niño súper inteligente. Su papá en el sótano tiene unos libros especiales. Tiene una biblioteca, o sea, yo estaría fascinada con esos libros, con esa biblioteca. El chiste es que su papá tiene esta biblioteca en... pues allá abajo, ¿no? Y... Eh, esos libros contienen información ultra ultra mega secreta entonces su papá es como bien celoso con esos libros y a su hijo no los deja no lo deja que los que los toque. O sea, es como de no niño si quieres tú dedícate a leer los libros que tú quieras pero mis libros no los tocas es como él es amante de la lectura y por más que le dicen que no los toque como que le da la ansiedad de que los lea y un día sin querer toma uno y lo ojea y habla acerca de los viajes del tiempo y cosas como de esas extrañas que él dice oh, pff, Papá, esto no existe, o sea, esto solamente está en los libros, en las historias, en los cuentos, o sea La ciencia 100% papi, esto jamás, ¿eh? nada en él Pasa un acontecimiento muy importante en su vida, el cual hace un giro de 180 grados en su vida Y es como de no manches, ahí es cuando se empieza a preguntar si, el viaje, si los viajes en el tiempo y todas estas cosas que su papá le hablaba y las cosas de las que venían en esos libros que su papá claramente le prohibía que no los viera, ¿son ciertas o no son ciertas? Entonces, a conocer a personajes importantes que le van sumando pues importancia a su vida y van armando juntos un rompecabezas, entonces... Básicamente por eso se llama Hacia el libro, las espirales del tiempo Y la verdad está bien chido Hablo de los viajes del tiempo, de esas cosas que nosotros Pensamos que neta no existen Entonces este libro hace creer que sí Y tal vez si sí sea cierto Tal vez no, no lo sé Pero si quieren saber Averíguenlo leyendo este libro Y sí Y esas fueron las lecturas que yo les recomiendo Para este Halloween Y como bonus adicional Quiero también recomendarles algunos podcasts que hablan especialmente de casos paranormales, eh, brujas, duendes y todo ese tipo de cosas que a nosotros nos gusta más en estas temporadas. Entonces voy a comenzar con el primero y les recomiendo el primero que es La Mano Peluda. Este creo que todo el mundo ya lo conoce. Es eh, una estación de radio que en sus tiempos fue muy conocido. Porque pues a la mayoría nos causaba miedo. Todos estos capítulos que ustedes van a estar escuchando son leyendas e historias de personas que hablaban a la estación de radio y contaban sus historias. Eh, de taxistas, de enfermeros, de doctores. La neta sí están de miedo. Eh, también hay como de exorcismos y todo ese tipo de cosas. Eh, de fantasmas y leyendas. De Estados de la República de México Y la verdad es que está muy interesante Entonces por si quieren ir a, a escucharlos Aquí abajito les dejo el link O pues aquí para que lo reconozcan rápido en Spotify Y la siguiente El siguiente podcast que les quiero recomendar Se llama Es Autopsia de la Pepsique Y pues bueno Les dejo aquí la imagen para que lo reconozcan fácilmente Y pues básicamente es un grupo de amigos Que cuentan experiencias o cuentan sus puntos de vista de historias y cosas extrañas Como pueden ser conciencias en el Tiempo, Asesinos, Viajes en el Tiempo Les recomiendo mucho ese podcast, así que se los voy a dejar aquí Igual ya saben, también se los voy a dejar en, en la cajita de descripción el link Para que rápido vayan y lo watchen El siguiente podcast del cual les quiero hablar es Leyendas Legendariasis, un grupo de amigos que se asientan, literal, a platicar acerca de qué asesinos, qué fantasmas, qué de casos de asesinatos que no están todavía cerrados. Este me gusta porque le dan un sentido diferente. O sea, en lugar de que nos metan miedo y todo eso, la neta, o sea, si hablan del tema como tal pero le meten su sazón eh, haciendo reír un poquito a la gente y es mucho muy divertido. Entonces aquí les dejo la imagen para que lo puedan reconocer rapidísimo y pues igual aquí en la cajita de descripción el link para que vayan y los escuchen. Esos son los libros y los podcasts que les recomiendo para que escuchen y lean en este Halloween y en esta temporada de miedo y todo eso. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, si ustedes tienen algún libro que quieran recomendar, pues lo pueden dejar en los comentarios o algún otro podcast que ustedes conozcan que hablen acerca de casos paranormales y de terror y todo eso, que sea interesante, también déjenlo en los comentarios, me voy a estarlos leyendo, y pues nada, les dejo aquí una lejito de información... Aquí en la cajita de información les dejo mis redes sociales para que vayan y me washen. Y pues sigamos cotorreándola y, eh, no sé, platicando cosas de Halloween y todo eso. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.